quiero hablaros de esto, que son los pronombres relativos que usamos en las oraciones de relativo. Ya sabéis que en español eh, un adjetivo sirve para describir a un nombre. Por ejemplo, tengo un coche rojo. Rojo es el adjetivo que describe al nombre. Pero a veces eh, queremos usar un adjetivo, pero no existe. Por ejemplo, tengo un coche cinco puertible. Cinco puertible no es una palabra de español, así que necesito una pequeña frase para describir. Por ejemplo, tengo un coche que tiene cinco puertas. Que tiene cinco puertas es nuestra oración de relativo y realmente es como un adjetivo largo. Para hacer una oración de relativo, yo necesito un pronombre relativo y esto es algo que normalmente es un poquito confuso para los estudiantes de español porque tenemos muchos pronombres relativos y no sabemos cuándo usar qué, el que, lo que, la que, lo, el cual. ¿Cuál es la diferencia? Es lo que quiero explicaros hoy. Empezamos con el primer pronombre relativo más popular, más famoso, que es el pronombre «que». Este lo usamos para hablar de personas y para hablar de cosas. Y siempre necesito ver el antecedente en la frase. Necesito que aparezca el antecedente expreso. Eh, ¿Qué es un antecedente? Te recuerdo que es la palabra a la que se refiere la oración de relativo. Mira estos ejemplos. El gorro que tengo tiene tres colores. La vecina que vive arriba es muy alta. Gorro y vecina son los antecedentes. Los siguientes pronombres relativos más populares son el que, la que, los que, las que y lo que. Recuerda que el que lo usamos para referirnos a un nombre masculino singular y lo que es para referirnos a algo neutro, algo que no tiene género, por ejemplo, una frase. Las características de estos pronombres relativos son Podemos usarlos con personas y cosas Podemos tener un antecedente expreso o no Y también podemos usarlo con una preposición delante Vamos a ver algunos ejemplos Por ejemplo, sin antecedente Los que vengan a la fiesta tienen que llevar sangría con antecedente y preposición. No conozco a la chica con la que hablabas ayer. ¿Veis? CON es una preposición y si hay una preposición, yo necesito usar estos pronombres relativos. Como quiero ir poco a poco, antes de explicaros otros pronombres, Vamos a practicar para elegir que o el, que, la, que, los, que, las, que, lo que. ¿De acuerdo? Vamos a practicar juntos un poquito y, si todo va bien, seguimos adelante con los demás pronombres relativos. La primera frase dice Me encantan las personas, son positivas. Vemos que tenemos un antecedente expreso, personas, y no hay preposición, entonces solo podemos usar el pronombre relativo que. Me encantan las personas que son positivas. La siguiente frase. Esta es la serie de Te hablé. Tenemos un antecedente expreso, la serie, pero también tenemos una preposición. Entonces, no es posible usar qué. Necesito usar un pronombre relativo que se refiera al femenino singular. Esta es la serie de la que te hablé. En la siguiente frase, hay un gato quiere entrar en casa. ¿Tenemos un antecedente? Sí. Tenemos una preposición, no, entonces podemos usar el pronombre relativo más popular Hay un gato que quiere entrar en casa ¿Hay alguien hable ruso? Tenemos un antecedente expreso, sí, es una persona y no hay preposición entonces, yo puedo usar ¿Hay alguien que hable ruso? En la siguiente frase dice Cuéntale, me has dicho antes ¿En este caso hay un antecedente? Mm, probablemente, pero no está No hay un antecedente expreso Tampoco tengo una preposición pero, si no hay antecedente expreso, yo no puedo usar qué. En este caso voy a usar Cuéntale lo que me has dicho antes. ¿Por qué uso lo? Porque lo se refiere a algo neutro. Yo no sé de lo que estamos hablando. Probablemente he dicho una historia, un chiste, un cuento, un cotilleo, pero no lo sé. Por eso, utilizo el pronombre relativo que se refiere a algo neutro. Yo no tengo información, no tengo referencias. La siguiente frase dice ¿Dónde están las sillas? Faltan, están en el salón. Aquí tenemos dos frases diferentes y el pronombre relativo que necesito está en una frase que no tiene antecedente expreso, porque el antecedente está en la frase anterior, las sillas. Entonces, yo necesito las que. ¿Por qué? Porque no hay antecedente expreso en la frase, pero sí tengo una referencia de lo que estoy hablando. Estoy hablando de algo femenino plural. La siguiente frase. No ha venido el chico con trabajo. ¿Tengo un antecedente? Sí. ¿Tengo una preposición? Sí. Entonces necesito usar el pronombre relativo el que. El que porque me refiero a el chico, un masculino singular. Y en la última frase, la canción ha ganado el Grammy es de Argentina. ¿Tengo un antecedente? Sí. ¿Tengo una preposición? No. Así que puedo usar el pronombre relativo más popular. La canción que ha ganado el Grammy es de Argentina. ¿Hasta aquí todo bien? Vamos a seguir. El siguiente pronombre relativo es quién o quiénes. Este, sus características son solo lo usamos con personas, es posible tener un antecedente expreso o no y es posible usarlo con una preposición delante. ¿Qué pasa aquí? Realmente estas características son muy similares a las características de los pronombres relativos el, que, la, que, los, que, las, que, loco Realmente son iguales. Eh, por ejemplo, no conozco a la chica con la que hablabas ayer. No conozco a la chica con quien hablabas ayer. Los dos son posibles, pero, al menos en España, es mucho más popular la primera opción. Suena más natural. ¿Quién? lo usamos para un contexto más formal, en las noticias, en literatura... Pero en la calle vamos a preferir usar la primera opción. Por último, vamos a ver los pronombres relativos. El cual, la cual, los cuales, las cuales y lo cual. Te recuerdo que lo, cual, lo se refiere a un antecedente neutro. Las características de estos pronombres son Es posible personas y cosas Yo necesito un antecedente expreso En la frase necesito ver el antecedente Y es posible usarlos con una preposición delante o no Como veis, son unas características muy similares a que Y el que, la, que, los que, las, que, lo que ¿Cuándo voy a usar estos? Los voy a usar en la lengua formal. No son muy populares, eh, son muy cultos, suenan muy elegantes y normalmente en la lengua coloquial voy a preferir usar estos. Estos, muy formal. Estos, lengua coloquial. Así que repasamos el ranking. Número uno más popular, «qué». Si no puedo usar «qué», probablemente puedo usar el número dos. El que, la que, los que, las que, lo que. Esos los vamos a usar casi, casi, casi siempre. En un registro más formal tenemos «quién» o quiénes para personas y «el cual», «la cual», «los cuales» las cuales, lo cual. Un pequeño truco, estos dos últimos los usamos normalmente en frases explicativas que tienen comas. Eso es una pista muy buena para ver si necesitamos usarlos. Eh, vamos a practicar juntos. Voy a mezclar todos y conmigo poco a poco vamos a elegir cuál es correcto, si hay dos opciones, cuál es la más popular... Vamos a hacer unos ejercicios juntos y después seguro que va a quedarte clarísimo. Empezamos con la primera frase. No me gusta la empresa para trabajas. Veo que tengo un antecedente y también una preposición, así que solo podemos usar la que. Estoy refiriéndome a la empresa que es femenina, singular. No me gusta la empresa para la que trabajas. El abrigo llevas está de moda. Tengo un antecedente, no hay preposición, entonces voy a usar el pronombre relativo más popular. El abrigo que llevas está de moda. Siguiente frase. Las enfermeras de hablas ya no están aquí. Tengo un antecedente, enfermeras, y también tengo una preposición, así que puedo usar las que, femenino plural, porque estoy hablando de las enfermeras. Las enfermeras de las que hablas ya no están aquí. Eso es correcto, pero también tengo que pensar que enfermeras son personas, así que tengo dos opciones. Las enfermeras de quienes hablas ya no están aquí. Las dos opciones son correctas, aunque en la lengua coloquial preferimos usar la primera. Suena más natural, al menos en España. Siguiente frase. He perdido los guantes, me regalaste. Tengo un antecedente, guantes, y no hay preposición. Entonces es bastante sencillo. He perdido los guantes que me regalaste. Quiera ir de excursión, tiene que apuntarse en la lista. Como vemos, no hay nada delante, no hay antecedente. No sé de lo que estoy hablando. Eh, sé que estoy hablando de personas. Yo no sé si son masculinas o femeninas, pero son personas porque hablamos de ir a una excursión. Puedo decir el que quiera ir de excursión o la que quiera ir de, de excursión. Pero como hablo de personas, también es posible decir quien quiera ir de excursión. Las dos opciones son correctas. Vamos a la siguiente frase. Las leyes aprobaron el año pasado son muy importantes. Veo que tengo un antecedente femenino y no hay preposición, entonces las leyes que aprobaron el año pasado son muy importantes. Pero además, en esta frase yo tengo unas comas porque es una oración de relativo explicativa y podría tener otra opción. No es muy popular, es formal, pero es posible. Las leyes las cuales aprobaron el año pasado son muy importantes. Preferimos en España, en la lengua de la calle, la primera opción, pero las dos son correctas. Siguiente frase. No tengo, cuide de mi perro en verano. Eh, no hay antecedente, porque tengo un verbo, pero yo necesito un nombre. Eh, yo necesito una persona para cuidar de mi perro, entonces estoy hablando de una persona. Podría ser el que o la que, pero hay una cosa especial una pequeña excepción y es que cuando está el verbo tener o haber en este caso es el verbo tener solo es posible usar quién no tengo quien cuide de mi perro en verano no es posible no tengo el que cuide de mi perro porque hablamos del verbo tener, es una pequeña excepción pero también tenemos que tenerla en cuenta Siguiente frase Todo me dijiste era mentira Yo tengo un antecedente, pero ¿qué es todo? ¿Es femenino? ¿Es masculino? ¿Todo qué? Todas las palabras, todas las cosas, todas las historias eh, Vamos a pensar que es neutro porque no sabemos a qué se refiere. Por eso necesitamos decir todo lo que me dijiste era mentira. La ministra no pudo hablar con el embajador. Se fue pronto de la reunión. Tenemos un antecedente, embajador, entonces podemos usar el pronombre relativo que. La ministra no pudo hablar con el embajador, que se fue pronto de la reunión. Eh, esta oración de relativo es explicativa y además tiene una coma que me indica que puedo usar también esta otra opción. La ministra no pudo hablar con el embajador, el cual se fue pronto de la reunión. Suena más formal, más elegante, así que vamos a preferir la primera opción. Y la última frase. Este es el amigo de te he hablado. Eh, tengo antecedente y tengo preposición. Entonces necesito el pronombre el que. Este es el amigo del que te he hablado. Como un amigo es una persona, vamos a tener dos opciones. Este es el amigo de quien te he hablado. Bueno, si has llegado hasta aquí, enhorabuena. Sé que es un tema un poco confuso porque parecen iguales, algunos realmente son iguales y es raro cuál tengo que elegir porque parece que es lo mismo. Eh, si tienes alguna pregunta, puedes dejármela en los comentarios que seguro te voy a responder. Espero haberte ayudado y muchísima suerte con tu español.